Cuando nos digas, Marimar, voy a apagar esto por si acaso. Bueno, pues buenos días. Gracias por acudir a la convocatoria. Como ven, hoy me acompaña Lena Tomás, nuestra candidata para las próximas elecciones municipales de mayo. Y hoy comparecemos Zaragoza en Común para hacer una valoración de la ordenanza de limpieza que el Gobierno aprobó ...la semana pasada y que está en estos momentos a exposición pública... ...para aportaciones de los grupos municipales. Por mi parte nada más y para hacer esa valoración le paso la, la palabra a Elena. Eh, hola, buenos días. Bueno, hemos eh, leído eh, muy atentamente la nueva ordenanza... ...de limpieza y gestión de residuos del Ayuntamiento de Zaragoza. Eh, por supuesto, desde Zaragoza en Común estamos de acuerdo... ...en que queremos una ciudad limpia una ciudad cuidada y salubre, pero hay dos aspectos en los que, que nos han chocado y que queremos remarcar, que son como, por ejemplo, que eh, tildan de actuaciones prohibidas tender o regar las plantas o incluso hablan de multar la pobreza. Eh, ¿De qué estoy hablando? Pues, por ejemplo, en el artículo 11 de la nueva ordenanza podemos leer que Actuaciones prohibidas el manipular, rebuscar o extraer residuos depositados en recipientes instalados en la vía pública y que esta práctica podrá multarse con sanciones desde los 750 euros hasta los 1.500 euros. Bueno, si pensamos en las personas que tienen necesidad de acudir a buscar en, en la basura, no podemos entender cómo el ayuntamiento piensa recaudar ese dinero, eh, porque esta es una manera de criminalizar la, la pobreza, pudiendo llevar en ocasiones a familias con escasos recursos y que eh, necesitan de, de, de los servicios sociales a la, a la quiebra total para hacer frente a estas sanciones. Eh, Podríamos tildar a este ayuntamiento de aporofobia, porque está claro que, que no les gusta ver a la gente eh, ni, ni pidiendo en las calles ni rebuscando en la basura, pero luego, por ejemplo, pues no, no eh, invierten en los servicios sociales. Eh, también creemos que esta ordenanza no incide en la economía circular, sino que es una ordenanza para, tipicar, para tipificar sanciones. Básicamente lo que quieren es sancionar y recaudar dinero. Y respecto al segundo tema, que también nos ha causado como eh, mucha curiosidad y la que no estamos de acuerdo, es cuando hablan de tender ropa mojada o regar plantas ensuciando la vía pública. Nos parece bastante curioso que el Ayuntamiento de Zaragoza ahora pretenda decirnos cuándo debemos tender, cuándo debemos regar las plantas eh, porque es que parece ser que no tienen en cuenta los temas de conciliación, los turnos de trabajo, eh, que no todo el mundo tenemos la posibilidad de tener una habitación en nuestro piso para atender dentro. Y luego también que están pensando que todo el mundo tiene una secadora en casa. Una secadora que, por cierto, no es muy ecológica, es bastante más ecológico tender fuera. Por lo tanto, creemos que nos parece bastante ridículo intentar tipificar estas dos acciones y querer, además, es sancionarlas. Lo primero, o sea, lo primero, porque está mal, y lo segundo, porque pensamos, ¿qué va a hacer el policía? ¿Va a llamar al timbre del señor del segundo B para decirle, señor, no puede tener tendidas las sábanas aquí fuera? ¿A eso se va a dedicar entonces ahora la policía municipal? La verdad es que eh, creemos que no está bien eh, planteado y que desde luego tomaremos acciones para cambiar esta ordenanza y pensar en y pensar en la ciudadanía. Creo que lo que se establecían eran unos turnos, según me parece recordar, cuando la explicaron. Había unos turnos para regar plantas y para tener, no lo recuerdo, pero sí para el riego. Sí, eh, la, la cuestión es que el horario para la limpieza de balcones y terrazas, así como el riego de las plantas instaladas en los mismos, será desde las diez, 22 horas de la noche hasta las 8 horas de la mañana. Eh, no, no aclara en la ordenanza si esto solamente va a ser para el riego de plantas y para la limpieza de terrazas o también para el tendido de la ropa. De todas maneras, lo que se está hablando es de que no les gusta que tengamos la ropa tendida afuera. Entonces, eh, ¿dónde vamos a tender la ropa las personas si no podemos tender la ropa afuera? La ropa y en cuanto al regado de las plantas, bueno, pues también efectivamente tiene que ver eh, si tienes plantas o no, bueno, pues dependerá de si las tienes o no, pero tender la ropa la tenemos que tender todo el mundo porque lavar la ropa y tenderla es una tarea diaria. Y en cuanto a... Al regar las plantas en una hora, bueno, pues es lo mismo también, hay que tener en cuenta los horarios de las personas eh, y la conciliación y me parece que es un poco también meterse en, en cuestiones en las que, que son un poco delicadas a la hora de, de sancionar y tipificar. Luego presentarán enmiendas ¿no? a, estas, a, a la ordenanza en estos aspectos. Eh, sí, vamos a presentar enmiendas efectivamente. No sé, hay alguna cosa más? No quiero He que hecho todo ya. Muy bien. Bueno.